¿qué tal? Soy Xavi Luque. Seguimos con el BitBit 2023, la final nacional para seleccionar al representante de Ucrania en Eurovisión 2023. Vamos allá con Krupp. He dado las gracias por poner mis vídeos de reacciones en la final nacional de Ucrania. Lo vuelvo a decir gracias, pero también quiero darle las gracias a Marina Krupp por compartir mi reacción en uno de sus vídeos en redes sociales al que, bueno, me enviaron varios mensajes, eh, amigos y, y, bueno, gente que me ha visto también en, en YouTube, me enviaron este vídeo, y yo no entendía por qué me enviaban el vídeo, ah, hasta que, hasta que lo abrí, y me quedé, bueno, alucinando, porque era yo, <risa> o sea, que muchas, muchas gracias. Vamos a ver esta canción, que también es de mis favoritas, qué armonía, ese instrumento, Bandura creo que se llamaba, wow. ¿Cómo suena ese instrumento? Eh, la estuve viendo ya a partir de, de, de, de que me enviaron ese vídeo, estuve inspeccionando sus redes sociales. Wow, Ese instrumento tiene que estar en Eurovisión. Tenéis que escucharlo, es precioso. Además, bueno, vi un vídeo de ella tocándolo con una sensibilidad, o sea... Eran uno, ella y el instrumento. ¡Guau! Wow. Bueno... Pues diciendo todo esto, ¿qué nos queda? Pues todas las ganas de, de escuchar esta canción de Crude, así que vamos allá. wow qué directo Wow Me he quedado sin palabras... ¡Wow! ¡Increíble! Esto es precioso, ¿eh? ¡Wow! Estoy a punto de llorar y todo Guau, guau, guau Qué bonito, o sea, qué puesta en escena Increíble, esta canción es muy bonita Y <ríe> bueno, es que voy a llorar y todo Wow, Cruz, Preciosa, preciosa, preciosa Si tengo que llevarme por el corazón Ahora mismo enviaría Cruz sin duda Qué bonito, o sea, es que estoy... <ríe> Estoy emocionado. Wow, me ha encantado. O sea, el instrumento es brutal. Su voz en directo, ya la habéis visto. Muy, muy bonita. Súper bien. La escenografía es potente. Además, cuando sale el niño... Bueno, es como el sentimiento este de protección hacia los niños. Y, y más en su caso, en, en, el, en el momento en el que estaba viviendo Ucrania. Wow, increíble. Crude. De verdad, me, me, ha, me ha tocado mucho esto. Uf. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Ha sido increíble esta actuación. Gracias. Me encanta vivir estos momentos donde te, te, te transportan a otra realidad que no es la tuya. Muchas gracias por esta actuación. ¡Wow, crud! Bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros. Nos vemos en la próxima reacción al beat Beer. Chao.